Lo que, lo que he preparado es una primera introducción que mi intención era hacerla rápida, pero también depende de cuánto os interese a vosotros. Una pequeña introducción de cómo llegan las subastas a posicionarse como agentes fundamentales del mercado del arte, ¿no? cuál es ese proceso, y cómo ese proceso realmente corre en paralelo a toda la evolución del mercado del arte a lo largo de toda la edad eh, contemporánea desde la Revolución Francesa, porque creo que es fundamental que sepamos que las cosas no parten de, de la nada ni surgen por, por generación espontánea, y esa parte... La hago a más o menos velocidad según me vayáis pidiendo, o sea que, que necesito, necesito claramente vuestra, vuestra colaboración. O sea, si os parece todo muy sabido, lo vamos pasando rápido. Si el tema os interesa, eh, vamos más despacio, hablando de más detalles. Y luego, mmm, lo, que, lo que realmente quería, quería contaros es cómo se organiza una subasta cómo se organiza todo el proceso, desde el momento en el que se están seleccionando las piezas hasta la preparación del catálogo, la tasación, la catalogación, eh, la puesta en pie de la exposición, la subasta en sí mismo y cómo se hacen las pujas, qué tipos de pujas hay... O sea, darle un sentido realmente muy práctico de cosas que normalmente, salvo que participéis habitualmente en subastas, salvo que estéis pujando habitualmente, normalmente no las conocéis o trabajáis en eso, le decía antes también a, a Pablo que, o sea, que esto es un trabajo muy práctico, que desde fuera se, le, se lo ve con mucho con mucho oropel, yo preparando, preparando el powerpoint eh, me hacía una reflexión y es que no, no tenía más que a mi alcance fotos súper chulas, súper chulas, de gente posando, del subastador diciendo aquí, allá, es decir, todo es la imagen que tenemos nosotros de las subastas, todo glamour, todo, todo puro rollo. Pero al final no es puro rollo, es decir, todo lo que hay detrás son tablas de Excel, muchísimas horas de trabajo, eh, muchísimas noches sin dormir eh, currando, y es más, esa parte que está detrás del oropel y detrás del brillo, lo que, a mí me gustaría, lo que a mí me gustaría contaros. ¿Qué pasa? Pues que de esa parte no hay fotos, con lo cual nos metemos en internet, buscamos en las bases de datos y hacemos ese tipo de cosas. Os he puesto alguna para que quede un poco bonito, pero más que nada por adornar. Así que empezamos, empezamos ya, como os decía... La definición del mercado del arte. El mercado del arte es un concepto económico y artístico que designa al conjunto de agentes individuales e instituciones que se dedican a la explotación comercial del arte y que como tal fijan sus precios. Esa es la definición objetiva del mercado del arte. Entonces, lo importante, ¿quiénes son esos agentes? Vosotros... ¿Diferenciáis claramente esos agentes. ¿Diferenciáis claramente qué es el mercado primario de lo que es el mercado secundario. Vale, o sea, el mercado, el mercado primario está sí, ¿no? Vale, ¿no? es que no el mercado primario está compuesto por marchantes y, y galerías y ahora ferias de arte que son los que de manera primaria ponen las obras de los artistas en el, en el mercado. Eh, Aquí tenéis una foto de Arco, aquí tenéis una foto de la Galería Marlborough, son los espacios tradicionales del mercado primario. ¿Esto cómo empieza? Pues evidentemente empiezan con los artistas, empiezan con los marchantes y con las galerías. ¿Qué aportan las ferias? ¿Y por qué hay esa proliferación de ferias? Pues ahora que acaba de ser Arco seguro que habéis hablado un montón, pues aporta básicamente eh, un apoyo, eh, una estructura un marketing que permite que las galerías se puedan desarrollar y puedan potenciar, eh, puedan potenciar su actividad. El mercado secundario, sin embargo, el mercado secundario está formado por las casas de subasta. Entonces, probablemente el mercado secundario lo conozcáis menos. ¿Algunos de vosotros habéis ido a subastas? No. Bueno, pues es algo que deberíais hacer porque es divertido y está y está muy bien. Y son públicas. Es también lo primero que tenéis que saber. O sea, las subastas son públicas. Es la característica fundamental de una subasta. Eh, evidentemente, a lo mejor a una subasta de Sotheby's, Nueva York, eh, Evening Sale eh, de contemporáneo, pues necesitáis conseguir una invitación porque hay plazas limitadas, pero las subastas funcionan igual en la Evening Sale de Contemporary de Sotheby's, Nueva York, que en Durán, en la Sesión de Arte Contemporáneo, o en Subastas Segre o en Ansorena, donde lo hacen fenomenal. Con lo cual yo os animo a que vayáis a una, sobre todo ahora, después de, después de escucharme, a que vayáis y empecéis a familiarizaros también con el mercado secundario, en el que tenéis también mucho que decir y mucho que... tendréis mucho que aportar, porque además encima se está, se está desarrollando cada vez más y especialmente por internet. Bien, entonces tenemos que distinguir dentro del mercado secundario de las subastas entre el mercado local, las subastas locales y las subastas internacionales. Las subastas locales, como os decía, eh, pues en España, por ejemplo, eh, las, son las, las casas más conocidas son Durán, Segre, Ansorena, Alcalá Subastas, y mm, los procesos son similares a los, que, a los que analizaremos aquí en las subastas internacionales, con la diferencia respecto a las subastas internacionales que tienen un, pues un, un nivel de precios en las obras, sensiblemente más bajo, y, y por tanto son artistas que a lo mejor interesan mucho más en España, pues porque son españoles o porque, o porque son más secundarios, pero que tienen su mercado, y tienen su mercado, y tienen su mercado secundario y es, importante, y es importante conocerlo. En Francia, por ejemplo. Eh, pasa exactamente lo mismo, es algo que está, las, las subastas locales están súper extendidas hasta el punto de que en, cada, en todas las capitales de provincias hay una casa de subastas donde se realizan subastas de manera absolutamente regular y la profesión del subastador en Francia está súper regulada eh, es la figura del commissaire priseur que eh, tiene una formación de varios años y que tiene que hacer una serie de oposiciones donde se forma de manera global ¿no? en tasación de obras y en puesta, puesta en, en marcha de una subasta y organizan subastas locales que realmente nutren, nutren el mercado del arte, porque al final el mercado del arte, como cualquier agente, tiene que estar nutrido tiene que estar nutrido tiene que estar en funcionamiento y eso lo hace a través de su mercado primario pero también a través del mercado secundario y en todo esto siempre hay que empezar desde abajo desde la base y por encima de eso están las subastas internacionales que son las que fundamentalmente realizan las dos grandes casas de subastas mundiales que son sodevis y christis sodevis y christis, eh, todos los años tradicionalmente se suelen pelear por quién por vende más o quién vende menos. Entonces, bueno pues en función de cómo les hayan salido las temporadas, a veces gana uno o a veces gana otro. Eh, yo ya os digo que os voy a poner la mayor parte de ejemplos de sodevis pero porque es donde trabajo. Lo que sí que me parece en este punto súper importante destacar es que la calidad de ambas casas es similar. Y el funcionamiento de ambas casas es similar, bueno, pues con pequeñas políticas y pequeñas, y pequeñas diferencias, pero lo que estoy contando de Sodebis es absolutamente aplicable, aplicable a Cristis. Y, y la calidad también tenéis que quedaros en. tenéis que quedar. O sea, es que me parece súper. O sea, me parece como mm, éticamente. Muy importante destacarlo porque, claro, estoy dando un seminario y parece que voy a hacer propaganda de mi, de mi empresa y no, no es eso todo lo contrario. Eh, bien, entonces, eh, Sodevis y Christie son las dos grandes casas de subastas internacionales, seguidas de Philips y de Bonhams, que son casas que cada vez están teniendo más que decir. Estas operan, sobre todo, en los mercados tradicionales, los mercados tradicionales son Londres y Nueva York, y ahora, ojito, porque te, estamos todos muy muy pendientes de París, lógicamente, <risa> por culpa del Brexit, es algo que ni siquiera los que trabajamos en las casas de subastas tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, porque como políticamente la situación está cambiando día a día, pues... Mmm, Nadie se, quiere, nadie se quiere terminar de mojar lo que sí que estamos viendo y que sí que tiene que, con lo que sí que va a pasar algo y que, y que está muy bien que, que estéis al loro para, para verlo es que París realmente se está posicionando como un sitio muy muy fuerte porque si finalmente el brexit duro llega, eh, París eh, le, cogerá, le cogerá mucho la mano. Luego, además, ayer, por ejemplo, salió, salió una noticia que han rebajado todos, todas las eh, o sea, cómo están grabado fiscalmente el mercado secundario, de cara a potenciar fiscalmente las ventas en París. Es decir, que esto es algo que está en continua evolución. Ahora mismo, los mercados tradicionales. Siguen siendo, sodevis, eh, siguen siendo Londres y Nueva York, eh, con mucha atención a París y con también muchísima atención a Ginebra, pero para todo el tema de las joyas, que es, entra dentro de las subastas, pero que de alguna manera está un, poco, está un, poquito, está un poquito fuera. Y luego, eh, lo, como mercados emergentes más evidentes, son Hong Kong y Dubái, pero también es algo que va, que va evolucionando básicamente en función de dónde, de dónde está el dinero y es así de, es así de claro. De hecho, eh, el tipo de obras que muchas veces se venden en Hong Kong eh, o en Dubai no tienen nada que ver con las que se venden en Londres o en, o en Nueva York y están buscadas y enfocadas a satisfacer los gustos. De los compradores de esas, de esos nuevos, de esas nuevas áreas, áreas emergentes. Entonces, ¿qué características fundamentales tiene el mercado secundario respecto al, al primario? O sea Es como muy evidente, pero, pero hay que resaltarlo. La primera, que es público. Y eso es qué significa que sea público. O sea, que es que parezco como Boba diciendo que es público, pues que es público significa que cuando un coleccionista compra una obra en una galería o cuando un coleccionista le compra una obra a un artista o cuando un coleccionista le compra una obra a otro coleccionista en cualquier tipo de transacción comercial, eh, no se sabe exactamente cómo se hace esa transacción comercial, de ahí... La fama, que tiene, de op, de opaco, la fama de opacidad que tiene el mercado del arte, que no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, qué cuesta, cómo cuesta, cómo se hace... Siempre tiene esa fama de opacidad y de oscuridad, que en realidad no es cierta, salvo en algunos casos, salvo en algunos casos muy, muy concretos y más bien excepcionales. Pero frente a esa opacidad, una subasta siempre es pública, con lo cual, se sabe qué obra se está vendiendo, se sabe por qué precio se está vendiendo. Entonces, muchas veces, lo normal es que no se sepa quién lo está comprando, porque por un principio de privacidad, muchas veces se compran las subastas a través de, a través de agentes externos o a través de los propios trabajadores de la, de la casa de subastas. Pero, ¿qué, qué genera eso? ¿Qué genera eso? Eh... Aquí este es mi, mi amigo Andrés Pujando. Eh, normalmente cuando es verdad que no hay, o sea, en, en una subasta hay gente que está en la sala y que puja a cara descubierta y que además le encanta y hay gente que eh, se muere y no quiere que, no quiere que nadie se entere puja por teléfono a través, de, a, través de, a través de nosotros, a través de los especialistas, eh, o incluso a través de sus, de, sus propios, de sus propios agentes, o puja online. Eh, pero, sin embargo, aunque no se sepa quién es el comprador, se sabe que la obra se ha vendido, que esa obra se ha vendido, y que esa obra se ha vendido a ese precio. Eso queda registrado en una base de datos, en varias bases de datos, la más famosa de todas y la que nosotros más utilizamos es ARNET. Las dos más, las dos más básicas son ARNET y Artprice. Personalmente a mí, me gusta más, a mí me gusta más ARNET. Y ARNET es una gran... ¿La cono, conocéis? ¿Estáis adscritos? Bueno, pues deberíais, estaría fenomenal que os apuntáis a la newsletter porque eh, Arnet tiene una base de datos básica sobre todos los precios que se van alcanzando en las subastas y va registrando todos los, o sea, lleva un registro de, todo lo que, de todos los precios que las obras han ido alcanzando en las subastas, pero por otro lado es un agente fundamental, es como el Art Newspaper, está permanentemente al tanto de lo que está sucediendo en el mercado del arte, siempre da las noticias más punteras. Y vosotros, como por la especialidad que estáis estudiando, sí que conviene que empecéis ya, pues a través de las redes sociales y a través de, y a través de este tipo de cosas, pues a seguir, eh, a, seguir a este tipo de, de plataformas y de instituciones para estar, eh, para estar al día. Bien, entonces, como las subastas, las subastas son públicas, se basan en el principio de la competición, es decir, no tienen un precio cerrado, tienen un precio de salida. Se sabe que la obra a partir de ese precio se puede vender, pero lo que se quiere es establecer una competición entre los diferentes pujadores. Para ello la, la estrategia fundamental es poner un precio de salida que sea un poquito más bajo. Os he traído, por ejemplo, los últimos precios alcanzados por Juan Genovés que es un artista que todos que todos a ver si esto como lo pues esto lo puedo lo puedo poner más grande no ni idea mira sí eh, veis por ejemplo que la estimación o sea Juan genovés es un artista os voy a dar os voy a dar precios eh, claros y, y públicos Juan Genovés es un artista representado por la Galería Marlborough, de muchísima actualidad, con una calidad indiscutible, es súper consagrado, sin ninguna, por decirlo de alguna manera, sin ningún género de duda. Las obras de este tamaño, de 150 x 180, con estos personajitos que son las que hace Genovese en los, últimos, en los últimos años y que en Arco, no sé si visteis, había dos espectaculares, una rosa enorme en la Galería Marlborough, pues eh, se venden en el, mercado, en el mercado primario pues más o menos entre 150 a 200 mil dólares. Sin embargo, en el año pasado pues salieron entre 70 y 90. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es generar la competencia, se quiere generar la sensación en una subasta de que hay posibilidad de obtener la pieza un poquito más barata. Eso anima a los pujadores y hace que las, que las, eh, que las, obras, que las obras suban de precio. No siempre pasa. Y entonces hay veces que las obras se quedan en, en la estimación más baja con el consiguiente enfado de los, de los vendedores y el, y el comprador habiendo, habiendo hecho una muy buena compra. Entonces, bueno, quiero decir, todo ese juego de la subasta de no saber al final en qué precio queda, cómo, cómo termina, eh, engancha. O sea, realmente engancha, engancha mucho y, y, es, y es francamente muy divertido. Pero, como ocurre de manera continua, pues genera, genera una serie de precios estándar, con lo cual permite, las casas de subasta son las que realmente fijan los precios. Entonces, se sabe que, por ejemplo, en este caso, un genovés de este tipo, pues, se vende en torno a, en una subasta, a 125, este es que es más pequeño, si, si os fijáis en el tamaño, pues obviamente es casi la mitad, pues vale más o menos la mitad, ¿no? Con lo cual, eso nos ayuda a, a, fijar, a fijar el precio. ¿Y este que es? La mitad casi de este, pues es la mitad. os, está, os o, ¿Lo veis? Entonces, de esa manera ten, o sea, hay como una tendencia que se mantiene cuando cogemos todas las subastas internacionales juntas, las de Sotheby's, las de Christie's, las de Phillips, las de Bonhams, que nos permite analizar cómo funcionan, cómo funcionan los precios. Entonces, obviamente, si la galería vende una obra directamente salida del taller de Genovés, eh, justo en ese momento, mmm, fresquita, bendecida, eh, sin que nadie la vea y pues es más cara es más cara que una obra que ha pasado por varios compradores o sea por varios, por varios coleccionistas que ha furruleado, que en un momento no se ha vendido pero pues ahí está un poco los márgenes de precio, por eso siempre se dice que las casas de subastas son las que marcan el precio y en una venta privada normalmente siempre se hace más caro que en, una, que en una subasta, porque en una, en una venta privada no existe esa competición, las personas no compiten para llevarse, para llevarse la pieza, con lo cual se ofrece al coleccionista ya a un precio, a un precio más, eh, más elevado. Bien, pues estas o sea, bas, básicamente estas son las grandes, las grandes diferencias, que es público que lo ve todo el mundo, que eso genera unos precios que son públicos y que eso permite marcar una pauta a la hora de establecer los precios de las obras de arte. Pero hay otra parte que es fundamental y especialmente para vosotros, los artistas emergentes no tienen mercado secundario, es decir, el mercado secundario y el mercado de las subastas siempre va a posteriori arrastrando lo que ya está consolidado y eso también es una parte fundamental es decir hay artistas súper interesantes o sea no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la edad ni tiene nada que ver sino tiene que ver un poco con el prestigio y con el posicionamiento de ese de ese artista porque de hecho las subastas de arte contemporáneo son las que más dinero ganan y las que mejor las que mejor funcionan y las que tiran de la economía de todas las casas de todas las casas de subasta pero dicho esto eh, hay artistas que solamente tienen mercado primario, y cuando ese artista se consolida, entonces es cuando ya tiene mercado secundario. El mercado secundario y las subastas actúan de alguna manera como y, al, y así lo han hecho a lo largo de toda la historia, y es un poco un aspecto que, que ahora me gustaría que fuéramos mirando. Eh, actúan de alguna manera como arrastre, como arrastre y como consolidador. Entonces, ya cuando un artista está consolidado, tiene ese mercado secundario y tiene unos precios. O sea, cuando, cuando no está consolidado y cuando no tiene un mercado, un mercado secundario, bueno, pues el precio tiene el precio que, que se acuerde, por decirlo de alguna manera. No hay un acuerdo, no se puede establecer ese acuerdo general precisamente porque es opaco, no es, eh, no es público. Entonces, son principios muy básicos, pero que muchas veces en el funcionamiento del día a día se nos, eh, nos olvidan. Pues bien, ¿cómo llegamos a este escenario? Eh, Tengo una pregunta. Dime. Entonces, eh, las casas de apuestas. Reales? Subastas. ¿Las casas de sub <risa> ¿Perdón, perdón? No, es súper importante sí, que. El, sí. Lo que, sé, lo sé, sí. Estoy sí. Eh, las casas de subastas, entonces. Eh, no deciden cuál es el precio de la obra. O sea, lo toman como el que el que ya estaba consolidado y hacen como una media tirando para abajo. Pues mira. Pues un poco sí. Y, y a la vez no. Las, las casas de subasta, una de las eh, una de las funciones fundamentales. Que, que, tienen, que tenemos los especialistas de las casas de subastas, es marcar la estimación de la obra, el precio al que la obra debe salir a subasta. Entonces, eh, se marcan dos estimaciones, como, como ves aquí, se marca una estimación baja y una estimación alta. ¿Eso qué significa? Significa, bueno, lo iba a explicar después, pero, pero, ya, pero lo cuento ahora y así ya, ya nos lo sabemos para, para luego. ¿Eso qué significa? significa que nosotros consideramos que la obra no debe venderse por menos de la estimación baja y que si la obra compite adecuadamente debería quedarse entre la baja y la alta qué pasa cuando una obra de repente sale en 100.000 libras y se vende en un millón porque eso es lo que sale en los periódicos y lo que estamos acostumbrados un poco son las noticias que nos que, que nos llaman, pues eso, mmm, pasan varias cosas cuando ocurre eso, por un lado que los propios especialistas de la casa de subastas no han estimado bien, no hemos estimado bien la obra, es decir, la obra, eh, o sea, nos, nosotros tenemos que tender a buscar un precio atractivo que pueda animar a la participación de las pujas, pero claro, si tu precio atractivo te lo multiplican por 20 es que claramente mmm, lo has estimado muy a la baja, que está muy bien, porque al final eso siempre se considera un éxito. Eh, y, ese, ¿Y ese precio cómo se fija? Pues ese precio se fija, eh, es, es una parte fundamental de, del seminario que luego me gustaría que viéramos con más calma, pero básicamente eh, se fija conociendo muy bien a ese artista, conociendo muy bien los periodos de ese artista, y conociendo muy bien los precios que han ido alcanzando obras similares de ese artista, obras de características, de características equiparables. Y entonces, en esas características equiparables, pues hay veces que es muy difícil estimar, porque, como, como bien sabéis, la calidad eh, no siempre se puede, o sea, nosotros podemos valorar cuestiones objetivas como el tamaño. La época, el, o sea, sabemos que una época es mejor que otra, que esto es más grande y debería valer más, que esto tiene un tema que es mucho más atractivo y que es mucho más apetecible, por tanto, va a subir más, que si aparecen siete muertos en, en el primer plano, probablemente nadie lo quiera tener colgado en su salón, entonces sabemos que es una obra que va a tener menos pujadores, porque van a pujar por ella instituciones o museos, pero, pero a lo mejor no una... Una familia para colgarlo, para colgarlo en su casa eh, y un poco con todos esos ingredientes pues estimamos en función de nuestra experiencia, de nuestras expectativas y también del conocimiento del mercado. Cuando nosotros cogemos a un artista sabemos quiénes son los posibles compradores de ese artista. Entonces sabemos también si esto en, si encaja o no encaja en colecciones consolidadas. Pero esto es más complicado. O sea, pero más, básicamente, o sea, en el fondo sí tiene, o sea, es, más, es como lo has contado tú, pero más, pero un poquito más complicado. Seguimos. Tenéis alguna duda más del? Vamos a ver. Lo que quería, lo que quería hacer ahora era una mmm, súper breve introducción de cómo surgen o sea, de cómo las casas de subastas llegan a consolidarse como un agente esencial precisamente de la consolidación del, del mercado. Y todo esto eh, surge en paralelo al propio mercado y surge en paralelo al desarrollo del arte, del arte moderno. Es, De alguna manera, todos los agentes implicados en el mercado del arte convergen en el mismo momento y se van desarrollando todos a la vez y eso es una tendencia que seguirá pasando, es decir, con lo cual es importante que siempre lo miremos un poco desde esa perspectiva. Yo intento intento ir eh, rápido para luego podernos centrar más en las cosas en las cosas prácticas. Bien. Vosotros que no. O sea, lo, como sabéis, eh, el siglo XVIII lo cambia todo, la llegada de la Ilustración lo cambia absolutamente todo, y es lo que. y la Revolución Francesa es la que marca como hito el nacimiento del arte de la, de la Edad Contemporánea. Entonces, con la Ilustración, sobre todo, la institución arte cambia completamente y se le da la vuelta como un calcetín, porque hasta esos momentos eh, el, el arte estaba en manos de... bueno, dependía los artistas dependían de los encargos, de los reyes, de la iglesia, de los aristócratas, y eh, eso empieza a cambiar radicalmente a partir, del, a partir del siglo XVIII. ¿Qué ocurre? Pues por un lado, en el siglo XVIII, lo primero, que, lo primero que, que surge es la historia del arte, por primera vez surge la historia del arte eh, y con la historia del arte surge la figura del advisor, de la persona que realmente entiende y de la persona que verdaderamente puede aconsejar y se profesionaliza, evidentemente en los siglos anteriores, en el Renacimiento, eh, toda la historia del coleccionismo nos ha contado cómo los príncipes renacentistas tenían las cámaras de maravillas, tenían también a sus intelectuales que les aconsejaban, etcétera. Pero la historia del arte no estaba organizada como disciplina estética y artística, sino que había una historia de los artistas. A partir de la ilustración genera una conciencia histórica entonces, a partir de, esos, de esa conciencia histórica se hace posible defender una, una visión objetiva de las cosas y, por tanto, establecer el concepto de evolución de los, de los estilos artísticos. Entonces, en esa especialización científica se potencia la erudición y se potencia el estudio de las obras de arte. Entonces, uno de los, uno de los primeros grandes historiadores es el conde de Kailus que fue un gran arqueólogo que regresó de todas las campañas coloniales, convertido, convertido en arqueólogo y fundó en París como una especie de club de arqueólogos para que todos fueran compartiendo sus conocimientos. Entonces, el hecho de que con la ilustración los conocimientos se vayan de alguna manera democratizando y se empiece a generar un mayor conocimiento por la historia del arte, hace que el arte forme parte mucho más del mundo y de la vida, y de la vida cotidiana. Evidentemente, el segundo gran historiador es Winckelmann, que escribe su historia del arte de la antigüedad en 1764, que es como el texto fundacional de la historiografía del arte, y, mmm, es la primera vez que la historia del arte se considera como una disciplina con vida propia. Todo este, todo este interés hace que, que se vayan, o sea, quiero decir, el hecho de que se genere una historia hace que en torno a esa historia se generen personas que quieran atesorar esos objetos y que no necesariamente tengan que ser los aristócratas que los han heredado, sino simplemente personas que los aman y que quieren, y que quieren poseerlos. Y se van consolidando eh, el aprecio por las diferentes etapas, eh, etapas artísticas. Entonces, Winkelman es a través de la antigüedad, y John Ruskin y Violet Le Duc realmente potencian todo el conocimiento del gótico y el aprecio de la Edad Media y Jacob Burkhardt eh, finalmente eh, potencia todo el interés por el Renacimiento y por eh, Ernst Wolfing, que fue su maestro, es el que escribe el famoso libro de los conceptos fundamentales de la historia del arte, donde ya organiza también las diferencias entre renacimiento y barroco. Entonces, el hecho de que en estos momentos se construya la historia del arte como disciplina artística es fundamental precisamente porque es cuando surge la figura del advisor. El más famoso de todos ellos es quizá Bernard Berenson. ¿Os suena Bernard Berenson? Eh, Berenson fue el mezcla, es, el, es quizá la, el primer personaje más mítico que mezcla eh, un conocimiento realmente profundo y académico en torno al Renacimiento con, eh, con su asesoramiento a las grandes colecciones que se estaban generando en esos momentos y especialmente a la de Isabella, Isabella Stuart Gardner. ¿Habéis estado en el Isabella Stuart Gardner de, de Boston? Es el museo. Isabela crea este museo fundamentalmente asesorada por, por Berenson. Eh, ellos eran muy amigos, después también se hicieron amantes. Y la historia. O sea, la historia es, una, es, un, es un peliculón de, Es un peliculón de historia. Pero en ese peliculón de historia. Eh, Berenson coge muy mala fama porque, eh, mientras construye la colección de Isabela, también se construye su propia, su propia colección y, además, también asesora, asesora a otros. Con lo cual, de alguna manera, ya se empieza a generar la figura del comprador para colecciones y, además, encima del, o sea, del, del que compra para colecciones de arte antiguo, es decir, arte absolutamente consolidado, arte que está ya fuera, de alguna manera, fuera del mercado primario y fuera de la vida, de la vida diaria de los, de los artistas. Y por eso realmente es interesante, porque en estos momentos, ya a lo largo del siglo XIX, es cuando todo esto se desarrolla y es cuando se empiezan a formar las grandes colecciones que hoy conocemos y que hoy tienen sus propios museos. Os he puesto aquí tres fotos simplemente a modo de ejemplo. Por un lado, eh, es el momento en el que Isabella Stuart Garner hace su colección para Boston, pero también es el momento en el que Sir Richard Wallace eh, crea toda la colección de la Wallace Collection de Londres, ¿la conocéis? Es, es realmente muy impresionante está en Lebón, es un edificio todo dedicado a la colección que hizo Sir Richard Wallace con unas piezas espectaculares de 17, 18 y, y 19. También es el momento en el que Henry Frick está creando la Frick Collection, que ahora mismo está en Nueva York, enfrente del, en del Metropolitan, y en Madrid es el momento en el que José Lázaro Galdiano también está creando su propia colección que ahora está en el Museo Lázaro Galdiano. Y todos ellos ya de alguna manera se han desmarcado de esa, de esa imagen renacentista de los, de los príncipes del Renacimiento y son colecciones profesionales donde buscan concretamente piezas que completen su colección y donde cuentan con el asesoramiento de especialistas para buscarle esas piezas. Entonces, simplemente ese concepto obligatoriamente hace que se genere una competición por determinadas obras. En el caso de Freak y en el caso de, de Wallace, eh, por ejemplo, sí, ellos, espera, no, ellos competían por obtener un Velázquez. Que, es decir, Velázquez tiene muchísimo prestigio a finales del 19 y todos estos grandes coleccionistas intentan competir para conseguir un Velázquez. Tiene todo el sentido del mundo que de forma paralela vayan surgiendo casas que permitan esa competición entre los grandes coleccionistas. Dime. Eh, bueno, la de responder un poco. ¿Desde o sea, dónde conseguían estas? Porque no o empezaron sea, a surgir bastantes de subastas tampoco había ferias internacionales, tampoco había… Exacto. O sea, ¿cómo se enteraban de que si uno vivía en Nueva York o uno vivía en París, de repente en Italia, este artista estaba siendo increíble, o estaba súper consolidado, ¿me entiendes? Pues tenemos que seguir, <risa> <risa> pues tenemos que seguir, pero mira, eh, o sea… De cara, de cara a, a obtener eh, un Velázquez o un Tiziano a finales del siglo XIX, precisamente igual, no me, o sea, yo creo que a lo mejor no me he explicado bien, ahí es donde tiene especial importancia la figura del advisor, porque eh, el señor Frick quiere, quiere conseguir un Velázquez, ¿no? Eh, o el señor Frick quiere conseguir, y, y Bernard Berenson sabe dónde hay. Porque se, ha porque se ha dedicado toda su vida a bucear en las colecciones europeas y en las casas europeas, muchas de ellas de capa caída y necesitan, y necesitan vender, o a lo mejor no están de capa caída, pero a nadie, a nadie le importa vender eh, bien un cuadro. Eh, por ejemplo, un ejemplo muy que, que os va a sonar mucho, vosotros conocéis la Hispanic Society of America, os suena, que está en Nueva York. La Hispanic Society la fundó en 1903, Archer Huntington, con el objetivo de crear en Nueva York una sede fundamental en torno al arte, en, en torno al arte español y a, la cultura, y a la cultura española. Entonces, en esos momentos se estaban llevando a cabo los grandes expolios everywhere. Porque los estaban haciendo, evidentemente, los ingleses, los alemanes, los franceses. Napoleón, ya que decir, que había profesionalizado el expolio de una manera, de una manera bestial, y entonces, luego, ya todos los que venían alrededor solamente tenían que, bueno, pues que seguir un poco con la, con la rutina. En esos momentos, eh, si vosotros conocéis los cloister de, de, de Nueva York en el Metropolitan hay dos claustros españoles góticos eh, entonces Huntington dijo quiero hacer una grandísima colección de arte español pero no quiero expoliar el patrimonio español con lo cual no voy a comprar nada de arte español en España porque eso es expoliar voy a comprarlo en el extranjero entonces se generó entre los marchantes españoles que empezaban a surgir, que esos marchantes eran casi todos pintores e historiadores del arte, precisamente eh, se empezó a generar eh, una especie de, de enlaces de mercachifles que se ven en las cartas que se intercambian entre todos ellos para sacarle la mercancía a Huntington a París. Entonces lo expoliaban en España, se lo sacaban en París y Huntington ya lo compraba contento, ¿sabes? Pero o sea, al final hay una parte en o sea, hay una parte en las colecciones que, que inevitablemente es económica y que inevitablemente forma parte de hacer un negocio y, y que está exenta de cualquier tipo de romanticismo. Entonces eso o sea, no debe entristecernos porque todos necesitamos pagar las facturas a, a principio de mes. O sea que así. Ah, no sé si he contestado. Bien, siguiente elemento fundamental, además de la creación, del, de la consolidación de la historia del arte y de, la creación, eh, y de la creación de la figura del advisor que ayuda a buscar y a conseguir una obra de arte, eh, es el momento en el que se fundan los museos públicos. Eh, bueno, Eso seguramente todos lo sabéis, el espíritu ilustrado a lo largo del siglo XVIII hace que muchas personalidades eh, en Francia clamen por la necesidad de, de utilizar las obras de, la, de las colecciones reales para educar al pueblo, la necesidad de que esas colecciones sean, sean públicas. Todo ese espíritu se acelera eh, por la Revolución Francesa y eh, por un decreto de 1791 el Palacio del Louvre es destinado a funciones artísticas y científicas y el 10 de agosto de 1793 el Museo del Louvre se abre como primer museo público. Se abre como, museo, como primer museo público y además encima con un horario muy amplio y además abierto los domingos para que los trabajadores puedan asistir al museo los domingos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está consiguiendo la apertura de ese primer museo público? Está haciendo que por primera vez se institucionalice la colección artística como un objeto de enseñanza paralelo a las enseñanzas regladas y como un objeto objeto, es decir, como una institución de enriquecimiento de la, de la sociedad. Entonces ¿Qué se crea con eso? Se crea un paradigma. El museo se convierte en paradigma de la historia del arte y de lo máximo de refinamiento y de la, y de la cultura. Con lo cual, de repente, a lo largo del siglo XIX, o sea, el Museo del Louvre se, se abre por primera vez en 1793, bueno, luego ya sabéis que en esos años tienen eh, muchísimas movidas en, en Francia, entonces, a partir del 95 ingresan en el Museo del Lugo todo lo que Napoleón había expoliado, después en 1815, cuando ya se va Napoleón, tienen que devolver todo lo que Napoleón ha expoliado, Pero bueno, o sea, y en, o sea, en, pero en todo ese proceso se van ordenando las colecciones y se van organizando de un modo absolutamente enciclopédico, porque realmente el museo se crea con un espíritu ilustrado de dar un conocimiento completo de la, de la historia del arte. Y a imitación del Museo del Lujo empiezan a crearse los principales museos europeos, entre ellos el Prado, fundado en 1819 y por eso hemos celebrado, en, en el 18, y por eso hemos celebrado su bicentenario ahora. Dime. ¿Qué varias veces es Sí, yo soy bien, pues no sé qué significa, expoliar? Bueno, expoliar es la acción por la cual eh, una gente se hace con las obras de arte que no le pertenecen. Entonces, normalmente se, la palabra se suele, o sea, como bien ha dicho Pablo, es, es, es robar pero se suele hablar de expolio cuando, eh, cuando, se, refiere al, cuando se refiere un poco al patrimonio eh, del que te apropias indebidamente. Entonces, por ejemplo, eh, Napoleón en las, guerras, en las guerras napoleónicas, o sea, quiero decir que en la guerra de la independencia eh, en España, pues viene Napoleón, vienen sus soldados detrás y van arramplando con todo lo que se van encontrando en las iglesias. Y se lo llevan como botín de guerra. Entonces, el, los objetos artísticos como botín de guerra es algo más antiguo que el mundo. Es decir, porque para los romanos y para los generales romanos utilizar los, eh, como botín de guerra los objetos artísticos era lo normal. O sea, normal, todos los generales de, de Augusto se repartían, o sea, sus, las grandes colecciones de la antigüedad son colecciones hechas a partir de los botines de, los botines de guerra. Entonces, la palabra expolio se utiliza también mucho cuando, eh, pues, pues eso, cuando un coleccionista eh, llega y decide comprar un claustro románico, desmontarlo piedra a piedra y llevárselo a Nueva York, que eso es lo que hicieron los americanos. O cuando, por ejemplo, los alemanes deciden coger el altar de Zeus en Pérgamo, desmontarlo piedra a piedra y montarlo en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pues eso se conoce como expoliar y por, y por supuesto pues la acción también de los nazis frente a los judíos que les quitaban las obras de arte por el simple hecho de ser judíos, les negaban la propiedad. Eso es expoliar. Expoliar es robar y se utiliza para todo, pero bueno, es eh, apropiarse de lo, de lo ajeno, entonces es una palabra que en el coleccionismo y en el mundo de los museos es bastante, es bastante habitual, porque hay bastante, hay bastante polémica. Bien, pues como, como decía, el Museo del Louvre, bueno, pues se empieza, se empieza a configurar en estos momentos y hay una comisión de conservadores que organiza ese museo, es decir, que ya por primera vez las colecciones también se ponen en manos de los profesionales y eso es algo fundamental porque se profesionaliza la conservación de las obras de arte y la educación que estas obras de arte generan en el pueblo se convierte en un punto de referencia en torno al que empiezan a gravitar el resto de los agentes artísticos. Y eso es algo que continúa actualmente. Es decir, cuando un ejemplo del arte, del, del arte contemporáneo y del mercado, que afecta claramente al mercado del arte, y una grandísima polémica. Eh, cuando los grandes artistas contemporáneos hacen grandes exposiciones en, las, en los grandes museos patrocinados por las galerías que lo representan. Es decir, eso eh, se denuncia muchas veces porque está un poco en los límites de la moralidad y de la ética, pero luego en el fondo a todos nos mola, porque es que o sea, todos, queremos ver, eh, o sea, todos queremos ver a ese artista y queremos verlo en un display, en un, en un museo pero el museo sigue desde esos momentos actuando como el máximo agente prestigiador de una obra de arte. El hecho de que una obra de arte termine colgada en un museo hace que eso se prestigie por encima de todo. Por eso, también ya meto así la cuña de cara a las obras que participan en las subastas, cuando estas obras han estado colgadas en un museo, han participado en exposiciones, eh, están publicadas en los libros, es decir, tienen un currículum, valen muchísimo más. Y cuando los artistas contemporáneos exponen en un museo, valen muchísimo más. Por eso las galerías, o sea, las galerías grandes, me refiero White Cube, Gagosian, eh, tienen poder suficiente. Como para eh, hacer grandes exposiciones en, pues en el MoMA, en el Pompidou. Y, y esto es algo que empieza, en estos, que empieza en estos momentos. Y el mercado secundario, evidentemente, cualquier artista que ya ha participado en exposiciones de museos, de alguna manera ya forma parte de la, de la familia. O sea, ya es, eh, es interesante. Y, todo esto que os estoy contando, os lo estoy contando muy lento, queréis que vaya más rápido o... ¿hmm? ¿Seguro? Vale, me lo decís, ¿eh? Porque, o sea que, como me preguntáis, me vengo arriba y me entretengo y me entretengo más de la cuenta. Bien, el siguiente agente fundamental: la creación de las exposiciones eh, también surgen en estos momentos. Por primera vez en estos momentos se empiezan a hacer exposiciones artísticas. Esto es algo que está profundamente vinculado al, al nacimiento de los museos y a la creación de las academias. Bien, eh, las academias se crean, en estos, se crean en el siglo XVIII a imitación de la Academia de Bellas Artes de París con la intención de, eh, de marcar una pauta en el gusto artístico. ¿No? Entonces, eh, cuando, cuando, como las academias, de, de alguna manera, todo el espíritu ilustrado hace que el Estado se tome en serio el gusto artístico y que se tome en serio que no cualquier tipo de arte es adecuado para el pueblo. Entonces, como no todo tipo de arte es adecuado para el pueblo, las academias se encargan de reglamentarlo. Entonces, dentro de esas reglamentaciones que, que hacen las Academias, pues hay una apuesta de la Academia de Bellas Artes de París, según la cual institucionaliza la costumbre de exponer cada dos años las obras de los académicos en el Salón Carré del Louvre. Entonces, esa institucionalización de las exposiciones en el Salón Carré del Louvre dará lugar a lo que se llama el Salón de París, que eso sí habréis oído hablar del salón, del salón de París. Bien, pues el Salón de París constituye la consagración de la exposición pública del arte y lo que equivale a que por el arte ya entra en la rueda del público del mercado y del consumo anónimo. Entonces, o sea, en la sociedad de la, del antiguo régimen, eh, o sea, el consumo del arte se circunscribía a un espacio y a, un, y a unas personas tan restrictivas que no tenía un papel activo en la, en la sociedad. Pero, sin embargo, en el momento en el que el arte se expone públicamente, también surgen otro tipo de agentes que deben, que deben, hacer, que deben hacer de intermediarios entre el arte expuesto y el público. Entonces, por primera vez... Surge la crítica de arte, porque como se expone mucho, el público tiene que tratar de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es y lo que es malo. Entonces, surgen también los marchantes, porque esos artistas necesitan intermediarios para tener encargos. Y por otro lado, como el arte se empieza a exponer y como los críticos empiezan a juzgarlo, eso anima completamente la rueda del arte moderno y eso hace que se genere la necesidad de novedad permanente y es de esa manera como empiezan a surgir el impresionismo, el postimpresionismo, el cubismo, las vanguardias, a través de todo ese tipo de proceso de exposiciones, de exposiciones artísticas. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se ha estado creando a lo largo de todo el siglo XIX? Que la sociedad, tenga necesidad de arte, tenga necesidad, o sea, que el consumo del arte de determinadas maneras a través de diferentes agentes sea algo absolutamente, absolutamente fundamental. Esta es una imagen del Salón de París con todos los académicos juzgando las obras de arte y con toda la polémica que eso, que eso generaba. Y esta es la imagen de los, grande, de los primeros grandes marchantes de arte contemporáneo que se desarrollan en el París de finales del XIX, que son Georges Petit, Ambroise Bollard y Paul Durand-Ruel, que fueron los marchantes de los, de los impresionistas. Y entonces, todo esto está ocurriendo, si os fijáis, eh, como os he contado, de forma paralela está afectando al arte contemporáneo y al arte antiguo porque se está dando la vuelta un poco a todo, se está dando la vuelta, como os decía, se da la vuelta como un calcetín a la institución arte, y entonces, al darle la vuelta como, el, como un calcetín a la institución arte, pues esa hay que cubrir las necesidades, o sea, el mercado surge cuando se generan una serie de necesidades, sin esas necesidades no hay ningún mercado que cubrir eso como principio fundamental para... Para la, vida, para la vida en general. Y entonces, en paralelo a todo este proceso, habían ya empezado a surgir las casas de subasta, que no surgen por generación espontánea y que empiezan también a surgir a finales del siglo XVIII, animados por ese espíritu erudito, por esos coleccionistas que estaban buscando, que estaban buscando obras de arte. Las primeras casas de subastas Sotheby's eh, Ayer cumplió 275, 275 años. La primera subasta la realizó, eh, de Sotheby's la realizó Samuel Baker en el 11 de marzo de 1744. Y lo que empezó a subastar fueron libros. Las grandes casas de subastas empezaron subastando, libros y, o sea, empezaron subastando grandes bibliotecas y después se fueron especializando en medallas, antigüedades y posteriormente, y, posteriormente, cuadros. Entonces, a lo largo del siglo XIX, se empezaron a, a, a, a, a subastar las grandes bibliotecas y, sobre todo, fueron a través de eso generando unas relaciones muy, muy estrechas con los nobles y con, las grandes, y con las grandes familias europeas. En el caso de Inglaterra, ¿qué ocurre? Pues eh, con, el final de la la primera, con el final de la Primera Guerra Mundial eh, hay un cambio de vida realmente muy paradigmático. Las grandes familias, muchas de ellas se arruinan, ya no pueden mantener esos grandes palacios, o sea, es un poco... Mmm, o sea, siempre se cuenta que Proust y En busca del tiempo perdido es la novela que marca el final de una era, porque marca el final de una aristocracia que ya no puede seguir siéndolo porque es un mundo moderno, con lo cual ya no puede vivir en sus palacios de Oropel, ya no puede hacer frente a los gastos que le generan todas esas propiedades y, es una, y esa realidad, también contada por Proust en las novelas, tiene su traducción, su traducción práctica en que esas grandes familias necesitan vender sus propiedades. Y por otro lado están los grandes coleccionistas americanos que habían hecho sus fortunas con el tren, con el carbón y que habían empezado eh, remangándose, por decirlo de alguna manera, y por tanto lo que necesitaban era prestigiar su fortuna con las prácticas de la rancia aristocracia europea, entonces las casas de subastas ¿qué hacen? Hacen un supermatch y unen a, las grandes, a los grandes compradores americanos que buscaban crear grandes colecciones con la rancia aristocracia europea que estaba completamente arruinada y que necesitaba vender sus propiedades y esa sinergia se produce, o sea, cristaliza de una manera bestial a finales del siglo XIX, principios del XX, en el mismo momento en el que cristaliza en la eclosión del arte moderno con las primeras vanguardias y en el mismo momento en el que ya todos los museos están puestos en marcha y constituidos como una referencia fundamental para la sociedad y en el momento en el que Wolfling está publicando sus conceptos fundamentales para la historia del arte. Entonces, a partir de principios del siglo XX, todos estos factores que hemos, ido, que hemos ido viendo ya funcionan juntos, ya han encajado, han establecido su sinergia y a partir de esos momentos ya no van a dejar de crecer. Y eso, quiero decir, es súper importante que, que lo tengáis claro porque es algo que encaja. No porque la historia sea caprichosa, sino que encaja porque tiene sentido y seguirá siendo así siempre que siga teniendo, siempre que siga teniendo sentido y cuando deje de tener sentido cambiará, que es lo que le ocurre, que es lo que le ocurre a la historia. El caso es que Sodebis lo que va aportando en ese, en ese proceso es que después de... Mmm, ganar mucho dinero, mucho prestigio y muy buenas relaciones haciendo ese supermatch entre, entre las grandes for, entre las fortunas en declive europeas y las grandes fortunas en auge americanas, pues lo que empieza es a ganar muchísimo glamour. Y entonces, en, después, o sea, en torno a los años de la, de la Segunda Guerra Mundial, decide... Empezar a vender también arte moderno e impresionista arte impresionista y moderno. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Pues la primera. O sea, esto es, esto es, una, esto es una, una subasta, una subasta de Sotheby's del 57 a la, que fue, a la que fue la Reina de Inglaterra y que está fotografiada en todos, en todos los periódicos. Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Es decir, Sotheby's empieza a vender arte impresionista y moderno en torno a 1900, eh, espera, que es que la fecha la tengo aquí apuntada y no me la, y no me la sé de memoria, en, en el año 50. Peter Wilson, eh, que fue uno de los chairman de, de Sotheby's, funda en esos momentos, en el año 50, el departamento de arte impresionista y moderno. Bien, y ahí haceros notar una cosa, esto ocurre, Exactamente, oye, ¿estoy haciendo algo malo? ¿No? Digo con el... Entonces, simplemente haceros notar algo que es fundamental. Esto ocurre exactamente 21 años después de que abra el MoMA. Es decir, ¿qué, ocurre, qué hacen las casas de subasta? Recogen, recogen y consolidan. Cuando en 1929 Alfred Barr inaugura el MoMA de Nueva York, era el primer gran museo de arte contemporáneo donde estaba organizando toda la genealogía del arte contemporáneo si, o sea, esto lo conocéis y conocéis también el diagrama el, el, el mapa del arte moderno de Alfred Barr ¿Esto lo habéis, el, o sea, Alfred Barr cuando abre el MoMA establece este mapa del arte moderno donde empieza, donde muestra de dónde vienen la genealogía de los grandes movimientos artísticos de la modernidad y lo que plasma en el MoMA es esa genealogía y esto lo hace entre el 29, que es cuando abre el MoMA, y el 32, que es cuando, que es cuando hace la exposición de cubismo y arte abstracto y para, la y para el catálogo de la exposición cubismo y arte abstracto crea este diagrama. Pues bien, 20 años después, sodevis empieza a forrarse vendiendo arte impresionista y moderno, porque actúa como consolidador de una tendencia que necesita un poquito de tiempo para, un poquito de tiempo para dar dinero y para, y para consolidarse. Y entonces, a partir de esos momentos, ya vendiendo arte moderno, las casas de subasta siguen subiendo, es decir, yo como os vuelvo a insistir, eso os estoy poniendo todo el rato ejemplos de Sodevis, pero Christie's hace exactamente lo mismo, es decir, que si Sotheby's empieza a venderlo en el 51, es porque Christie's lo hace en el 52, o, o, o, o, o, o Christie's de repente empieza a vender cubismo un año antes y Sotheby's eh, un año después, pero vamos, o sea, las fechas las fechas son esos, Y entonces, en los años 60, empiezan a vender colecciones súper prestigiosas, eh, un hito fundamental es cuando Sotheby's vende la colección de Andy Warhol y uno de los últimos, y uno de los últimos hitos más eh, notables es cuando Sotheby's vendió hace dos años la colección, de, la colección de, de, David, de David Bowie. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que todo esto está consolidado, las casas de subastas una vez que están organizadas, que eso ya ocurre a partir de los años 50 clarísimamente, lo que hacen en ese momento es ganar en glamour, que es ganar en marketing. Y ponen todo el acento fundamental en marketing. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los dos grandes fuertes de las casas de subastas en el momento en el que ya están consolidados? Por un lado, la especialización, es decir, ellos pueden venderte absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tienen especialistas de absolutamente todo. Y además encima todo lo hacen con un marketing que realmente es, eh, es, difícilmente, es difícilmente superable. O sea, esto lo vimos, por ejemplo, Cristis, cuando Cristis vendió el Salvatore Mundi de Leonardo. O sea, es muy importante tener en cuenta o sea, la polémica que hay ahora mismo, que se está dudando de la autoría, que era una obra hiper restaurada, que era una obra que, que, o sea, que, que al día siguiente de la venta las redes sociales estaban inundadas de memes eh, con la foto de la restauradora, diciendo que era la artista, la artista moderna viva más cara del mundo, porque o sea porque realmente porque es que realmente tenía tenía bastante tenía bastante razón pero el supermarketing que Cristis generó en torno al Salvatore Mundi eh, la campaña que generó en torno al Salvatore Mundi fue tan bestia que consiguió eh, que consiguió venderlo como tenéis aquí en 400 millones de dólares pero también para para espectáculos, o sea, y esto ya simplemente es para cerrar, para cerrar este capítulo del espectáculo al que han llegado las casas, las casas de subasta, el último fue, o sea, el des, a mí este me pareció el, lo más, o sea, yo estoy enamorada de este, de este, de este capítulo de Salvatore Mundi, porque mmm, Cristis organizó una subasta vendiendo simplemente esta pintura, y, eh, y unos prints de, de Warhol, pero lo hizo todo, o sea, decir, toda la campaña de marketing, eh, o sea, todo era el, la, la, la mejor campaña de marketing que yo he visto en toda mi vida. Y la siguiente, evidentemente, fue hace unos meses en Sotheby's con Banksy, que, mmm, que aquí no, o sea, no he podido resistirme a prepararos eh, la siguiente diapositiva con el orinal de Duchamp porque realmente o sea, lo que hace Bansky en el año en noviembre de este año es lo que en 1917 ya había hecho ya había hecho Duchamp con firmando firmando su urinario pero qué, qué es lo que nos está diciendo a mí o sea hay, una, hay un mensaje o sea esto como evidente, evidentemente trabajando en Sodevis y con la y con la polémica que generó pues ha sido Objeto de conversación en todas las cenas a las que, a las que, a las que hemos ido todos los, con todos nuestros amigos, todos los que trabajamos en Sodevis. Entonces, al final, eh, a mí me pareció una campaña de marketing espectacular. Eh, se, o sea, Bansky es un artista callejero que, que no se, teóricamente no se sabe quién es, pero por otro lado eh, tiene organizada una empresa perfecta para hacer dinero, donde absolutamente todo lo que es original pasa por caja y hace clean clean clean clean y, y, y es súper profesional porque nosotros tratamos con ellos eh, a diario y son gente estupenda y súper profesional pero realmente tienen o sea tienen organizado o sea tienen el arte económicamente muy bien muy bien organizado entonces Bansky qué dice mi arte es para la calle mi arte es para que todos lo vean eh, si esta obra se vende en una casa de subastas entonces se autodestruirá porque deja de ser, porque deja de tener eh, o sea, deja de cumplir con sus objetivos en, pero al final eh, lo que está generando es un espectáculo impresionante eh, la polémica sobre si Sodevis estaba o no estaba implicada, si lo sabía no lo sabía eh, o sea si lo, sabía, si lo sabían, los debían saber dos personas. O sea, lo que está claro es que la, o sea, la empresa como tal no lo, no lo sabía y, y a nosotros nos pasaron como 300 circulares internas jurándonos y perjurándonos que absolutamente, que absolutamente nadie, nadie lo sabía. Aún así, los que conocemos la casa, pues, bueno, pues qué decir... Yo, yo no me lo planteo, o sea, no, yo no, no, no, no, no, no me entendáis mal, no me entendáis mal, yo no me lo planteo, no me lo planteo porque me parece que es tan bueno para Sodebis, quiero decir que, que al final eh, Banksy hace la mayor performance del arte actual ahora mismo, la más sonada y utiliza Sodebis para hacerla, pues ¿por qué? Porque está diciendo que es la más prestigiosa, A mí me parece que, que como marca, o sea, quiero decir que no hay que… O sea, que si, estuviera, que si estuviera la casa implicada me parecería bien, y si no está implicada, pues me parece bien por la parte que me toca. O sea, que, que a mí me parece, me parece bien en cualquier caso, con lo cual no me lo planteo. Honestamente me sorprende que nadie, que nadie lo supiera, pero nadie lo sabía. En cualquier caso, eh, o sea, no, esto no, es el, esto, no es el, esto no es el objeto del comentario, el objeto del comentario es... Que al final las casas de subasta se quedan para el máximo espectáculo. Y, para, y, con, y con esa labor de consolidación, lo que hacen es una, eh, lo que hacen es consolidar a los artistas más consolidados y dotarles de muchísimo y de muchísimo más poder. Con lo cual. Su, su poder como agente del mercado del arte realmente es, eh, es gigantesco. Pero por debajo de todo esto realmente hay muchísimo trabajo y muchísimo trabajo de, de remangarse y trabajar, eh, y trabajar muchísimas, muchísimas horas porque también os diré que con este tipo de espectáculos este tipo de espectáculos es marketing, pero con estos espectáculos las casas de subastas no ganan dinero o no ganan el dinero que con estas cifras todos esperamos. ¿Por qué? Esto os lo pensaba contar al final, pero, pero yo creo, que, pero yo creo que, que, que lo voy a cambiar sobre la marcha de orden y os lo voy a, y os lo voy a contar ahora porque porque así luego nos metemos como un poco en la parte más, más seria y más, eh, y más aburrida. El caso es que cuando, cuando estamos hablando de este, tipo, de este tipo de obras, es decir, por ejemplo, en noviembre fue también, eh, Sodevis vendió esta perla que perteneció a la reina María Antonieta en 32 millones de euros. Eh, Sodebis vendió también el grito de Munch en 112 es decir, todas estas cuando bueno, he puesto estas dos simplemente como, como ejemplo cuando Sodebis vende este tipo de piezas eh, evidentemente hay una serie de comisiones eh, entonces vamos a meternos en el barro vamos a meternos en el tema vamos a meternos en el tema comisiones y así luego ya nos metemos en, en lo que es el trabajo, el trabajo bonito que hacemos. Eh, las comisiones estándar de las casas de subasta, de las casas de subasta internacionales, eh, implican que al comprador, perdón, al vendedor, eh, la casa de subastas le cobra un 10% de comisión sobre el precio de martillo. Entonces... Ese 10% de comisión sobre el precio de martillo se supone que es lo que gana la casa de subastas. Pero ¿qué pasa? Que la casa de subastas está en competición permanente con la otra casa de subastas, ¿no? Por llevarse, por llevarse las piezas gordas, con lo cual al final, cuando, cuando realmente le interesa una pieza, no cobra comisión. Es decir, la comisión, la comisión estándar es un 10% pero esa comisión se va reduciendo, se va reduciendo en función del interés de la pieza y en piezas súper gordas, las casas de subastas no cobran ninguna comisión porque lo que les interesa es, eh, es, quedársela, es quedárselas para, para ellos. Entonces ya de repente empezamos con qué la pone a la venta sin cobrarle ni un duro al vendedor porque la quiere, Entonces, pero muchas veces al vendedor eso no le sirve, porque el vendedor tiene 100 millones y quiere que le garanticen que al menos, o sea decir, que esa obra se va a vender. Porque por otro lado, no os olvidéis también que en las subastas hay muchas veces que las obras no se venden. Y cuando una obra no se vende en una subasta se queda completamente marcada. Entonces, es un riesgo grande sacar a la venta una obra y que esa obra se quede sin vender. Con lo cual, el vendedor muchas veces exige que la pieza se garantice. Entonces, la casa de subastas le garantiza al vendedor, por ejemplo, lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo en cifras reales, lo estoy diciendo en cifras eh, de los porcentajes que suelen ser. Si el, el grito se vendió en 112, pues Sodebi la casa de cualquiera de las dos, porque es que funcionan igual, ¿eh? Eh, le garantiza al vendedor que pase lo que pase, si le da la obra para subasta, pase lo que pase, él le paga 90. Entonces, claro, pagarle 90, 90 millones es un montón. ¿Qué pasa? Que hay veces que la casa de subasta se arriesga a poner, a que si no se vende porque es que no es tan fácil vender una obra de 100 millones, es que no hay tanta gente que la pueda comprar, tampoco hay tanta gente que pueda comprar una obra de 400 millones, Quiero decir, o sea, las casas de subastas hacen mucho negocio con las piezas que valen 30.000 libras, 50.000 libras, 100.000 libras, porque hay mucha gente en el mundo que puede comprar piezas de 30.000 libras, pero de 300 millones no, claramente no, entonces es un riesgo, si hay veces que la casa de subastas se arriesga, pero hay otras veces que lo que hace es buscar una tercera parte. Entonces ya cuando busca una tercera parte, que es lo más habitual, esa tercera parte es un broker, un inversor puro y duro que pone el dinero para... ¿me estáis siguiendo? Bueno, ¿no me estabas siguiendo? Sí, sí, me siguiendo. ¿Pero me estabais siguiendo las demás? Vale, sí. Eh, cuando, antes que has hablado de cómo ponéis el precio de los especialistas a una obra, eh, ¿influye cuánta gente pagaría por ese precio? ¿Me entiendes? O sea, sí, si, eh, en, en, en el rito, ¿vale? Eh, los especialistas, me lo estoy diciendo, ¿vale? Pero imagínate que dices que no debería salir por un precio eh, inferior a 200.000, ¿vale? O una bueno, vez a 700.000, pero sí. sabéis que nadie lo va a comprar por 700.000, o que es muy, muy, muy, muy pocas personas se pueden gastar esa cantidad de dinero, entonces baja ese precio. Pues mira, ese es... Pues mira, eso, no, en, no ocurre en el grito de Munch, pero sí ocurre en la pintura del 19 todos los días. Es como... como mi ratito de mierda del día. O sea... <risa> <risa> porque... Efectivamente, hay obras que encima te encuentras que los coleccionistas lo han adquirido a lo mejor por 300.000 libras y que verdaderamente es un artista que ha evolucionado mal y que en ese momento encima esa persona lo compró caro y que además encima a esa persona le gustaron dos campesinos mmm, feos pero que están muy bien pintados pero que, o sea, siendo súper cruda, no dejan de ser dos campesinos feos que nadie va a querer tener colgados en el salón de su casa. Y esa es la parte, y aquí te estoy contando la parte más fea del mundo de las subastas, que es cuando de repente te pones a mirar una obra viendo que son dos campesinos feos y siendo realistas, diciendo, es que mira, es que a mí me encanta este artista, pero pues es que yo tampoco quiero levantarme por la mañana y ver a estos pavos mientras desayuno, ¿sabes? O sea, que, que eso es así. Entonces, eh, cuando, cuando, ocurre, cuando ocurre eso, eh, pues, pues tienes que medir, muchas veces nosotros llegamos a rechazar las obras, porque verdaderamente sabes que, sabes que objetivamente la obra vale 300.000, sabes que deberías estimarla en 300.000, pero sabes que no te la va a comprar nadie en 300.000 con lo cual vas a generar todo un proceso que cuesta muchísimo trabajo y muchísimo dinero y al final la casa de subastas si no lo vende no gana nada solamente solamente pierde con lo cual eh, pues por eso te digo que es el ratito porque eso ocurre, ocurre mucho no ocurre con un mooc, pero, pero sí que ocurre Sí. sí pero que... Que la persona que la quiere vender la haya comprado, la haya comprado por 300.000 libras, eh, vosotros como casa de subastas le decís, no, esto lo tasamos en 150, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, desde luego dice, paso. Entonces pues yo tampoco lo quiero claro. vender, ¿no? Es que la, la tasación que hay vosotros es la que vale. Si al final él dice, venga, acepto porque necesito el dinero, pues sale con. Sí, hay, hay, sí, pero en la vida real hay un montón de esclavitudes. Eh, que son reales y que no puede y que además encima tienen, tienen cierta lógica. Eh, tú imagínate o sea no es mi caso además encima yo puedo hablar de ello libremente porque llevo, porque, solamente, porque solamente llevo tres años. pero tú imagínate por ejemplo algunos de mis jefes que llevan 15 años, 20 años trabajando allí y que hace 10 años aconsejaron a ese coleccionista que comprara esa obra. Y además lo, le, le aconsejaron de, de forma honesta, porque creían que, porque creían que porque ese, porque ese artista estaba en auge, porque estaba funcionando esa pintura, bueno, pues porque eran dos campesinos feos, pero a él le gustaban y, y, y realmente era buena pintura, entonces no... O sea, decir, claro que sí, entonces realmente 10 años después o 6 años después o 7 años después, esa persona quiere venderla. Entonces cuando es difícil que la misma persona que la misma casa y el mismo equipo que le ha aconsejado comprarla es muy difícil plantarte delante de una persona y decirle bueno es que nos equivocamos pero hasta, hasta, hasta, hasta donde no te puedes ni imaginar. Y eso ocurre porque no es un o sea, porque, porque el arte no se puede comprar. Eh, para invertir, quiero decir, porque mmm, o sea, el arte es un. quiero decir, a ver, también es verdad que nunca te encuentras cosas que valen la mitad, ¿sabes? Quiero decir, porque no, no son. pero que valen menos, sí, ocurre, y sobre todo cosas que se compraron antes de la crisis y después de la crisis, pues es que pasa lo mismo con las casas, quiero decir, antes de la crisis había, había un pico altísimo, con la crisis. Eh, bajaron muchísimo y ahora mismo son unos precios recuperados que en la inmobiliaria son razonables probablemente ahora mismo es que se están vendiendo las casas al precio que al precio que debía y los oro ya también sabes lo que lo que te digo entonces es muy difícil porque en el fondo eh, hay otros factores de negocio que se escapan totalmente a lo artístico que están implicados entonces bueno, hay veces que se opta por arriesgarse, por, eh, por poner una tasación más alta de la que en la que tú crees y entonces a lo mejor le dices, mira, yo creo que realmente esto habría que ponerlo en 150, pero venga, vamos a vamos a trabajar a tope y vamos a ponerlo en 180 y venga, si luego vemos que no tenemos a nadie, bajamos la reserva, bla bla. Si sí, antes de tiras... Si, si Socebis eh, aconseja a esa persona que lo compre por 500.000, o se está hablando de Socebis trabajando como advisor, no como casa de subastas. ¿O qué? Porque si sale a subasta y esa persona simplemente ha levantado la mano libremente... Pero eso no ocurre. O sea, sí, sí, pero sí, efectivamente, efectivamente. Pero mmm, sí y no, porque evidentemente las personas que compran, las personas que compran en una subasta... Suelen, lo normal es que hablen con los especialistas antes de comprar. Lo normal es que vean, son piezas que valen mucho dinero, eh, y aunque no valga mucho dinero, aunque vayan a comprar un, ¿qué decir? un dibujo, bueno, que vale mucho dinero, pero que objetivamente entre en esos precios sea, sea barato. Es su colección, son sus cosas, igual que tú te quieres probar un pantalón, ellos quieren, ellos quieren examinar la pieza, estar seguros de que el estado de conservación es el adecuado, estar seguro de que eh, la catalogación de la pieza es la adecuada, tiene todos los certificados... Que la bendicen, Sodevis además y Christie's también garantizan la autenticidad de las piezas durante cinco años. Si a lo largo de esos cinco años se pone de manifiesto que esa pieza no era de ese autor, la casa de subastas devuelve el dinero. O sea, es decir, que realmente entre, el, entre o sea, el contacto de las casas de subastas con los que eso es lo que o sea, lo, he, lo he contado un poco antes, que es decir, al hacer ese match. Eh, el contacto que tiene tanto con el vendedor como con los potenciales compradores es muy grande. Luego, Además, ten en cuenta que los potenciales compradores normalmente eh, la mayoría no van a pujar a la sala, la mayoría pujan por teléfono y pujan contigo, ¿sabes? Y entonces tú estás al teléfono diciéndole, la puja está en 100.000, ¿vamos a 120? Sí, 120. ¿Sabes? O sea, la responsabilidad que tú tienes en esa, en esa compra es gorda. Y, y por eso hay que ser súper prudente yo es es, es que es, es básico mm. y en qué momento la casa dice no no cruces por ciento veinte ya aquí lo dejamos por teléfono digo o sea porque mmm, eh, se supone que la casa es a venderlo por más no la, o sea, respecto a los precios no, respecto a los precios no dice absolutamente nada. Es que eso sí que lo iba a contar en las pujas pero no porque ahí me lío pero no no o sea eh, cuando tú cuando tú pujas al teléfono con alguien esa, esa, hay que tener un cuidado impresionante pero impresionante porque eh, esa conversación por supuesto es grabada. Y por supuesto, si el comprador se siente presionado por ti, puede decir que la ha comprado por tu culpa y que ya no la quiere. O sea, así de, así de gordo, con lo cual tú tienes que, o sea, tú tienes que ser como el eh, como el ejecutor de su puja. Pero por otro lado, es, psicológicamente es, eh, es muy complicado porque. Mmm, porque muchas veces te piden más, entonces eh, es, como, es como montar a caballo, realmente. Cuando tú montas a caballo, decir, el jinete y el caballo tienen que ir súper conectados. Si no hay una conexión, uno se va al suelo. Entonces aquí pasa un poco lo mismo, tienes que, o sea, tienes que mantener mucho el equilibrio entre te estoy informando fríamente de cómo van las pujas, pujamos, vamos, sí, no vamos, no, pero tiene que ser, siempre tiene que ser el comprador quien lo decide. Pero el que empuja por el comprador sabe más o menos cuánto está dispuesto a gastarse claro. en esa, esa noche de subastarse el comprador, ¿no? Claro. Y puede forzarlo hasta cierto punto. Claro. Exacto. Exacto. Totalmente. Bueno, ya me he ido. ¿Dónde? volver a aplicar viendo del bloque. Ah, es que me he quedado justo explicando lo del broker, efectivamente, me he quedado, en ese, me he quedado justo en ese punto. Lo que habíamos comentado es que eh, para las piezas importadas, o sea, lo que estábamos comentando es que las casas de subasta realmente ganaban dinero con las piezas medianas. Y entendiendo por piezas medianas las que las que están por debajo de 10 millones una cosa así, entre 30.000, entre 20.000 30 20 libras y, y 5 millones, más o menos. Y entonces, las que son piezas muy gordas, no, no, normalmente no cobra comisión al vendedor, normalmente le garantiza un precio. Y el problema es que si no se vende, pierde ese dinero. Y, y además... Eh, lo pierde y lo, tiene que, y, lo tiene, y lo tiene que poner, entonces muchas veces busca una tercera parte, que simplemente es un broker que pone ese dinero, entonces pone ese dinero y se lo juega, o sea que realmente ahí es, se lo juega como se lo juega y entonces si gana, o sea que decir, si, si, si lo vende, entonces la comisión del comprador, la comisión del comprador, se la lleva hasta esa cantidad, es decir, hacemos las cuentas. Espera, Pablo, me ibas a preguntar una cosa. No, te iba a comentar si podemos cambiar broker por fondo de inversiones. Me parece bien. Sabes, para que se entienda mejor. Me parece bien, tienes eh, razón. Que, perdón, porque yo precisamente te iba a preguntar si se podía hacer la analogía con la crisis y los pisos, porque se puede dar aquí una paradoja. Y es que, frente, efectivamente, leyendo frente de banda, los pisos, eso lo vimos todos y fuimos tal, dieron un bajón. Y ciertamente el mercado de arte es un valor refugio, así lo conocen, ¿no? O sea, es totalmente sólido. Entonces, se puede dar la paradoja de que mucha gente arruinada tenga que vender cuadros muy por debajo de su precio, pero haya cola de fondos de inversión, es decir, de, de, de sociedades, de personas que juntan el dinero y tienen muchísimo dinero y pueden comprar cosas que saben que al año les va a recortar un 20% más, y entonces se puede, si va preguntar si precisamente en los años de crisis podía haber pasado eso, es decir, por una parte, muchos clientes que van a vender ven, al precio que sea, y sin embargo luego las pujas, ya. Hay que haya tortas. Pues, claro, no, pues no, realmente no, o sea, realmente no, porque, eh, como, tú bien has, o sea, como tú bien has comentado, eh, o sea, el arte, el arte es un valor refugio, pero también está sujeto a las modas. Entonces, el arte contemporáneo es lo que pita. Entonces, lo que pita es el arte contemporáneo y las joyas. Es lo que más es lo que más, lo que más y, mejor, y mejor se vende. Entonces, durante los años de la crisis, el buen arte contemporáneo y las buenas joyas han, o sea, es decir, siguieron manteniendo unos precios razonables y siguieron sujetando, sujetando un poco el carro. Pero, sin embargo, el, pues el, concretamente el arte del 19 y también los maestros antiguos pasaron un poco que se quedaron un poco en un segundo plano y luego además encima a eso se ha sumado clarísimamente un cambio generacional que se ha solapado a la crisis es decir los coleccionistas que compraron arte del 19 eh, y es, además me refiero claramente a españa a Europa eh, por ponérnoslo aquí de andar por casa. Los coleccionistas que compraron Arte del 19 en los años antes de la crisis, en esa España tan bollante que, que parecía que no nos costaba nada ganar el dinero, son ahora mismo los que la generación de, de mis padres, que, se han, que están ya jubilados, que ya eh, están, de retirada. están de retirada y que se encuentran que quieren vender las cosas que compraron porque a sus hijos pues ya no les gusta Rusiñol ni les gusta Sorolla y quieren comprar un Basquiat, pero porque sus hijos son eh, como nosotros o un poquito más jóvenes y les apetece otro tipo de pintura en su casa. Y entonces la unión de, de la crisis con el cambio generacional es una bomba de relojería. O sea, yo creo que, y, ahí, o sea, y sin embargo, en el arte contemporáneo, precisamente por ese valor refugio, eh, no, no ha tenido en absoluto esa oscilación. Y ahí es donde los fondos de inversión realmente participan. Porque los fondos de inversión no participan en el arte antiguo. No es lo suficientemente rentable para, para participar. Bueno, o sea, como regla, como regla general. O sea, salvo en cosas de este tipo muy gordas. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. sí. No he entendido lo que, o sea, lo que se lleva el fondo de inversión. Claro, porque no me ha dado tiempo a explicarlo. Sí, ¿sí? Normal, normal. No lo has entendido porque no lo he explicado. <risa> eh, vamos a ver. Imagina, Vamos a hacer las cuentas directas, ¿no? 100, vamos a hacerlo en 100. Si una obra... Está, si una obra se vende en 100 millones, la comisión que tiene que pagar el comprador es un 20%. Con lo cual, si la obra se vende en 100 millones, el comprador paga 120. Entonces, al, al coleccionista, al vendedor, le han garantizado Vamos a ponernos una situación mala para que las cifras sean redondas. Al coleccionista le han garantizado su obra en 90, que se va a vender en 90, o sea, que sí o sí, pase lo que pase, él después de la subasta se lleva 90, se lleva 90 millones. Entonces, el fondo de inversión, o por supuesto, como suele pasar, entre varios fondos de inversión, ponen esos 90. Entonces, eh, el 25% de esos 90, es lo que se lleva el fondo de inversión, porque el fondo de inversión pone el dinero y se lleva la comisión. Y la casa de subastas se lleva la comisión del margen que le quede, con lo cual, en este caso, si al propietario se le ha garantizado la obra por 90 millones y la obra se vende por 100, la casa de subastas se lleva como beneficio solamente el 25% de esos 10 millones de diferencia. ¿Lo, ent lo, ¿Lo entendéis ahora las cuentas? Entonces, como todo esto lo hacemos en cifras de cientos de millones, hombre, pues es dinero, claro, no voy a decir que, es, que, que no es dinero, pero realmente eh, nos damos cuenta de hasta qué punto el espectáculo manda y hasta qué punto... Los márgenes son realmente mucho más interesantes en las obras pequeñas, porque en las obras pequeñas le estás cobrando un 10% al vendedor, un 25% al comprador y no le estás garantizando nada. Si quiere lo bien, si quiere lo vende y si no, pues pues pues a la siguiente pieza. O sea, que decir que bueno, pues o sea, entiéndeme, no es tan no es tan borde, pero pero que la peleas, pero no, pero no te está no te está definiendo la temporada ni te está definiendo las portadas de los periódicos de, de medio mundo, ¿sabes? No, no significa nada. O sea, que el fin de, de estas obras realmente es el Fundamentalmente. Entonces, hay algunas… O sea, hay algunas eh, cuando es una obra solo independiente, sí, claramente, es el fin fundamental. Eh, luego es verdad que cuando se, cuando se venden colecciones completas que son súper prestigiosas, como por ejemplo la de David Bowie o la de Warhol hace muchísimos años, o ahora en París que se ha vendido la de Pierre Berger, que era el marido de Yves Saint Laurent, que tenía una colección absolutamente espectacular y que se vendió todo, todo, todo. O sea, fue una venta de guante blanco. Una venta de guante blanco es cuando toda la subasta se vende todo, que es dificilísimo. Eh, o por ejemplo, Christie's, que vendió hace poco las colecciones de los, eh, de los Rockefeller. Es decir, ese tipo, pues al final, se, o sea, tienen muchísima visibilidad, muchísima prensa, pero como son muchas obras, pues sí que hay, sí que hay más margen. Pero digamos que, hombre, claro que se gana dinero, porque, son, porque estamos hablando de cientos de millones, con lo cual las comisiones se cuentan también por, por cientos de millones pero, proporcionalmente, no es donde está el negocio, pero es donde está la imagen. Es decir, que Christie's o Sotheby's compitan por este Munch, hace que el que tiene la obra de 500.000 vaya a Sotheby's o a Christie's, porque va a ir a la que más ha pitado, probablemente. Entonces, al final, determina, determina muchísimo el negocio. Hombre, y vosotros, además, encima que sois de, o sea, que sois de, de diseño, es que, es que todo es publi en esta vida. O sea, que la obra es grande y la del resto de la colección que a lo mejor no se vendería si no hubiese la pomposidad de la... Exacto, o sea, que decir lo que he empezado es contándoos todo el Oropel y entonces ahora yo creo que bajamos a, bajamos a las tuberías y al barro. Yo tengo una pregunta también de las cuentas, en el caso que has... Ah, es, de es que de lo que nos gustan lo gusta los dineros, ¿eh? No, pero por por ejemplo, cuando se ha vendido por 100 millones, de si se vende por 90 millones o, o menos, por 80 millones el broker que se lleva nada, o sea, quiere decir que, que de claro claro, o sea, porque por ejemplo si la obra se queda invendida el fondo de inversión ha puesto 90 no, ¿se devuelve ya? no pero probablemente en un par de años lo recupere. claro, claro. ¿Y, quién ¿Eh? ¿y quién se queda con la obra? pues probablemente el fondo de inversión Claro, porque si nadie lo vende, lo compra el fondo de inversión por 90. ¿Sabes lo que.? Y entonces se queda, no, o sea, quiero decir, no gana nada, gana la obra. Y entonces, pues espera lo que dice, lo que dice Pablo. Espera, espera un tiempo prudencial y la vuelve a sacar y negocia las condiciones para sacarla adecuadamente. Y luego vamos a ver, quiero decir, todo esto os estoy hablando de de cosas súper estándar, quiero decir, porque por debajo de, o sea, por debajo de, de estas cláusulas súper estándar hay un montón de matices y de y de infinitas posibilidades. Señor María, te quería preguntar también por el tema de impuestos, que es una cosa que hay que sumar. Exacto, exacto, Pero ibas a exacto. No, la verdad es que no iba a hablar de impuestos porque hay una consigna fundamental en las, eh, en, las casas de, en las casas de subasta y es que no nos dejan, eh, porque eh, es muy peligroso, porque las, la situación impositiva depende absolutamente del comprador y del vendedor, es algo muy personal, porque depende del resto de su patrimonio, depende del lugar en el que tenga la residencia fiscal, Depende de en qué país esté tributando, depende de si lo está vendiendo individualmente o lo está vendiendo su compañía, es decir, depende de tantísimas cosas, que eso eh, depende también de si la obra la va a colgar en el salón de su casa o la va a prestar a un museo para que se exponga públicamente y entonces en ese caso está exenta de IVA, es decir, o sea, hay tantísimos matices... Tantísimos matices que, o sea, a título individual, evidentemente sí que, pero, o sea, aunque incluso con personas de con, con las que trabajo habitualmente y con personas con las que tengo muchísima confianza y con coleccionistas a los que, a las, a los que aconsejo, jamás, porque, o sea, es... es o sea, puedes, es, es, puedes meter tanto la pata, nosotros no somos fiscalistas, es, eh, y entonces es una consigna clarísima, que lo consulten con un, con un asesor fiscal, entonces, pero bueno, como, como concepto es que cada caso es único porque depende de... o sea, la, como concepto, las obras de arte dentro de la, dentro de la Unión Europea, compradas en, compradas en subasta, eh, pero vamos, bueno, es que esto es, es, como, o sea, es como complejo. Que, como concepto, sola, si, están, si, se, si vienen de la Unión Europea y se venden dentro de la Unión Europea, no, no están grabadas por IVA. Lo que está grabado por IVA es la comisión de la casa de subastas, que en el caso de Londres es un 20% de IVA inglés, en el caso de París es un 21%, pero ahora París ha sacado unas noticias para bajarlo, pero vamos, al subsuelo Bueno, y lo va a conseguir, lo están haciendo súper bien, o sea que, que realmente yo creo que lo van a, lo van a conseguir, eh, entonces en ese caso solamente está grabada la comisión, solamente es un IVA por la comisión, pero por otro lado, si la obra viene de fuera de la Unión Europea, entonces hay que pagar las tasas de exportación, y esas tasas de exportación dependiendo, dependen del valor de la obra porque van en función de unas escalas. Y además las tasas de exportación también van grabadas eh, por IVA. Con lo cual, individualmente, Sodebis determina determinar los impuestos que debe pagar. Entonces, cobra lo que él tiene, o sea, lo que la casa tiene que pagar, por decirlo de alguna manera, cobra el IVA que le corresponde y deja hacer al pero por otro lado le deja hacer, pero en todos los contratos y en todas las cosas se advierte que es una venta pública y que evidentemente todo va a ser declarado y que luego además encima Sodevis cotiza en la bolsa de Nueva York, con lo cual, eh, o sea, ninguna tontería, es decir, todas las cuentas son totalmente públicas y, eh, y las reglas de compliance internas son durísimas, es decir, que está todo pensado para que cualquier mmm, alerta de fraude mmm, o sea hay, hay una serie de cortafuegos gordísimos para que para que la casa se salga